Hola chicos ¿qué tal ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo del canal de ser Spanish Y el día de hoy les traigo algo bastante interesante Resulta que acontece que aquí tengo mi dispositivo, mi iPhone conectado Con el cable USB hasta la computadora El problema que tengo es que acá en la computadora, en iTunes directamente El teléfono no es detectado, ok? Yo necesito que sea detectado porque necesito eh, resolver ese problema El inconveniente que tengo en el iPhone Okay, pero, ¿cuál es el detalle? Que a pesar de que iTunes no detecta el iPhone Nosotros podemos irnos con nuestra herramienta TinoShare El cual va a estar en la descripción del video Y fíjense que acá algo interesante es que cuando abrimos el programa Recuerden que deben de tener una licencia registrada Para poderlo utilizar Una vez que se ejecute este software Automáticamente el teléfono es detectado De hecho, aquí ya me indica Para salirnos del modo recuperación Bien chicos ya estamos aquí de vuelta en la computadora Recuerden que vamos a utilizar nuestro software TinoShare Rayboot El cual estará en la descripción del video para que lo puedan descargar, instalar y obtener una licencia Una vez que ustedes hayan obtenido el programa y lo hayan registrado Lo vamos a ejecutar como administrador Y aquí como pueden observar ya el dispositivo es detectado sin ningún problema ¿OK? Y esto es bastante interesante porque este problema eh, de iTunes eh, nos puede ocurrir no solamente si tenemos un problema en el software también puede que nosotros simplemente teniendo el dispositivo activo sin ningún problema puede que Raybus lo detecte pero iTunes no lo detecte entonces esta herramienta es bastante espectacular en ese sentido una vez que el dispositivo esté conectado nosotros le damos clic aquí donde dice empezar y vamos a seleccionar el tipo de reparación que nosotros deseamos utilizar reparar el sistema operativo sin la necesidad de perder la información que nosotros tengamos o la reparación avanzada que nos permite, pues simplemente hacer una restauración completa Pero al mismo tiempo repara el teléfono y cualquier problema de software Yo en este caso, en este ejemplo, voy a utilizar la reparación estándar Para que ustedes vean que efectivamente el programa funciona sin ningún problema Una vez seleccionada la opción, le dan donde dice reparación estándar Aquí el programa va a detectar la última versión disponible, ¿cierto? ¿Cierto? Y luego le damos donde dice en descargar, si vamos a descargar la versión y no la tenemos. De hecho si le damos aquí en la opción que dice importar firmware local, nos va a mandar hasta bueno, los archivos de nuestra computadora. Y ya podemos seleccionar el sistema operativo que debe estar firmado por Apple y debe ser la última versión. Debe coincidir con la que tengamos en el teléfono para hacer la reparación o en su defecto la más reciente. Le damos a abrir. Luego le damos donde dice iniciar reparación Estándar, que en este caso es la estándar Y esperamos a que este proceso finalice Bueno chicos, ya a partir de este punto eh, Después de haberse verificado el software Lo que va a hacer el programa Es... Eh, comenzar a reparar el sistema operativo Entonces pues va a cargar la barra Y nosotros simplemente tenemos que Seguir esperando hasta que este proceso finalice Sin ningún problema Ok, fíjense que ya a partir de este punto El dispositivo ya se está empezando a reparar Y aparece lo que viene siendo el logo de la manzana de Apple Con una barra blanca que debe cargar O sea, vamos a esperar a que el proceso finalice Porque el dispositivo se va a reiniciar Y como en este caso es la reparación estándar Deberíamos de mantener nuestra información en el teléfono, así que vamos a esperar y fíjense ya cuando aparezca este mensaje que la reparación estándar ha sido completada podemos visualizar en el teléfono que después de haber sido reiniciado aquí, eh, bueno nos vamos a mostrar la pantalla y bueno ya es cuestión de desbloquearlo y verificar efectivamente de que toda la información la tenemos en nuestro teléfono ¿Sí? es decir que el programa Queda completamente funcional. Queda espectacular. Así que pues nada. Yo espero que el vídeo les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like. Un me gusta. Y espero que eh, se suscriban. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.